Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy, bueno, vamos a estar haciendo lo que me han pedido Y para mí, lo que me piden es una deuda obligada que tengo con ustedes Así que bueno, vamos a estar jugando una partidita mía frente En realidad es una replay eh, Una partida que salió... No es ni buena ni mala, digamos No es de las mejores del mundo, tampoco es de las peores Pero tiene un montón de cositas eh, Las cuales... Entiendo que les puede llegar a servir al momento de jugar en este mapa nuevo de Kraftwerk Así que bueno, vamos a meternos de lleno en la reply nomás Y voy a ir adelantando para que no sea tan larga porque si no es una partida Pensá que dura casi 30 minutos Medio engolloso, entonces lo que quiero es no hacerlo tan, tan, tan, tan extenso Bueno, eh... Vamos ahí a mandarle un poquito de power. Nos vamos a ir a acomodar. <coughs> Piensen que salimos en la posición B. Tenemos que defender la zona. No me pregunten por qué no salieron los cositos de los contados. Con, la, con los integrantes. Eh, no sé. Bueno, cuestión que aquí estamos. Bueno, acabamos con nuestro 50-100. 50-100 es un tanque pesado. Por supuesto de tier 8. Como no puede ser de otra manera francés Es un falso pesado ¿no? Entonces no podemos ir a una primera línea Bueno, acá antes que nada Se equivoca totalmente este ligero Se piensa que nos puede que nos puede trolear Nuestro estilo de torreta es muy bueno eh, Si bien digamos, es un pesado Tiene el movimiento de un mediano en realidad Y ahí como me quedo caliente Voy y trato de ir a buscarlo Porque siempre me gano la medalla esa de Bomba adentro bueno, este arrancó con, 950, arrancó con 950 de vida hace unos 30 segundos y ya tiene 52. Mal por él. Primer punto ya que está mal. Tenemos 6 proyectiles en la recámara, ¿bien? Entonces depende mucho, depende mucho del tema del tanque que utilicen para jugar en tal o cual lugar. Si tuviera un pesado tipo un IS-3, un Defender, eh, un IS-6, eh, un BK-75, 01K... El KB-4, el 50TP, están bien ubicados donde están. Tienen que estar ahí. Eh, un Tiger 2 podría también tranquilamente estar ahí sin mostrar los bajos, ¿no? La pancita. Pero... Pero este no es un tanque para estar ahí. Este es un tanque de... Tampoco es un tanque de snipeo. Es un tanque de apoyo. Es un falso pesado, digamos, ¿no? Eh, tiene la movilidad, fíjense que puede llegar tranquilamente a los 45 km por hora, 46, 47 km por hora. Eh, ahora cuando tira una explosiva una buena explosiva te entra hasta el cobor bueno, acá trato básicamente acá en este hueco muchos se mandan y entonces trato más que nada de de hacer esto esto que hice uno, tenemos un autocarador. el segundo, lo erramos, casi le metemos eh, nos dieron dos puntitos de captura reducidos bueno, acá vamos a estar recargando, son unos 45 segundos. Es un montón de tiempo, esto lo adelanto un toque porque si no es un bodrio. Bueno, ahí estamos ya con 7 segundos, más o menos 5, 4, 3, ya estamos recargando. Estamos cerquita eh, de la recarga, nos posicionamos acá, seguimos estando en esta zona. Me cruzo básicamente para tratar de tener el tiro al tiger. Mal por mí. Proeto Me la pone, me rompen el cañón Eso no lo hagan nunca No hagan eh, eso de quedarse En el medio cuando ven a un A un enemigo y menos Si los está apuntando Bueno, tengo el cañón totalmente roto Igualmente así todo lo penetramos El los rein 40T Uno, me mete uno Me equivoco con el cañón Y recargante que nosotros Nosotros recargamos en dos puntos 75 cada tiro 2.73 Si no mal recuerdo eh, Cada proyectil Así que Imagínense Que eh, Es un tiempo de espera largo ¿no? Siempre te vas a comer tiros Seguro Y ante Un Somua O un Lorraine 40T O ante cualquiera En realidad Vamos a perder En el mano a mano eh, Salvo que lleguemos Los 6 proyectiles Si tenemos los 6 proyectiles Somos los únicos Casi que tenemos 6 proyectiles Porque todos tienen menos Bien. Y el progetto, por ejemplo, una vez que te descargó los tiros, ya está Bueno, acá el T69 está mal ubicado. Nosotros lo castigamos. El Lorraine 40T tiene la suerte que le rebota. El segundo no le rebota. Y ahora sí recargamos nuestros 15 segundos de recarga. Siempre traten de respetar esto. Sé que es difícil. Sé que es complicado porque la, la situación nos gana y nos da... Eh, nos da ganas justamente de... De... A ver que lo puse muy lento. Ahí va. Nos da ganas de ir al frente a matar y... y ver lo que estamos haciendo. Y si te pones atrás de los arbustos, no ves mucho. Pero ten en cuenta de que te va a proteger ante estas cosas. Cuando te pasa un ligerito por adelante, con buena visión, no te va a detectar. Si no disparas y estás a los... con la regla de los 15 metros, que ahora no estoy cumpliendo. Pero recién sí Bueno eh, Tenemos un ligero, estamos haciendo un spot pasivo El Elk está haciendo un spot, un spot activo eh, Cada uno tiene su manera de jugar los ligeros Yo por lo general soy de moverme Pero bueno, acá entendí que Que los chicos se estaban jugando mucho Tiene la suerte de que le erro A ese no le erro eh, Estamos spoteados Hay que moverse Ahí le doy un poquito de power para que vayamos más rápido Toda esta parte del movimiento Fíjense que me vuelvo a ubicar en la misma zona en la que estaba antes Pero estoy pisando todo el tiempo que no venga nadie por aquel lado Por aquel flanco Ahí veo algo mm, Está complicado Tiran la bomba de humo como para poder cubrirse Siempre que puedan tirar la bomba de humo que están captivando, Háganlo si, si pueden gestionar esa reserva Háganlo activenla porque es muy útil al momento de capturar Y es muy probable que si se meten dos o tres a la captura Más algunos que estén eh, ayudando Haciendo soporte eh, En la captura Es probable que, que logren capturar Bueno, ahí me apuro y le erro Ahí va En la última no le erro Y nos llevamos al pro Gueto también Bueno, ahora Ahí me dispongo a tirar la arty Eh, trato de ver quién está más estático. Y la tiro. No me, no me quedo con la artillería. Trato de no quedarme nunca con la artillería encima. Porque después, una vez que morís, tenés que esperar de vuelta que se, se vuelva a colocar. Y es un garrón. Bueno, el 4 y 6 Este cañón tiene esas cosas. Pero también tiene estas. Que lo pones justo ahí. Tiene estas que... O sea... Este cañón... O sea, no tiene mucha explicación. Tiene una precisión... Alemana y tiene una previsión francesa es Un tiro sí, un tiro no Un tiro sí, un tiro no Es así eh, Bueno, recargamos lo que tenemos los 15 segundos El objeto sigue estando ahí A pesar de que fue bueno y le damos, A pesar de que fue spoteado Sigue ahí, no le importa Se todos los tiros, eso no, no hay que hacerlo Una vez que estás spoteado eh, Tenés que volar Yo interpreto que va a volver a pasar Exactamente es así Y fíjense en el rinconcito que yo les dije que estaba que es atrás de esta plantita. Eh, pero esto hay que hacerlo con tanques que te tengan mucho camuflaje. O que no te detecten al toque cuando disparás. ¿eh? Porque fíjense que hasta ahora no nos detectaron. Volvemos atrás a recargar. Es disparás. Mientras te ocultás. Recargás. Salís. Volvés. Es todo un tiempo un, un traqueteo permanente, ¿entendés? O sea. Bueno, ya ahí ya, No sé si voy a seguir insistiendo para, aquel, para el lado del objeto. Porque es muy difícil. Es un blanco muy, muy, muy tapado. Fíjense la regla de los 15 metros, que lo estoy cumpliendo nuevamente, otra vez. Y acá se nos muestra el progueto. Se come un tiro. Ahí ya no le voy a dar, pero... Pero ahí está, el T-44 se come el segundo. Medimos bien, se come el tercero. Y ya no sale más porque ya creo que le alcanzó. Muy difícil. Fíjense que el hijo... Elijo a quién tirarle. Yo podría darle disparado el Chrysler, sí le podría haber disparado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le disparo, es 90% probable que le rebote el tiro. Entonces, elijo el Lorraine 40T, que es un tanque medio. Y, no, y tenemos un cañón bastante chiquito como para penetrarle a un, a un pesado. Bueno, ahí agarro, me doy la vuelta y me rajo porque hemos perdido la bandera. Los pesados no he podido soportar. Me espotean. Así que nosotros nos las picamos. Ya estamos en la zona segura. Como estoy espoteado trato de balancearme para que no me puedan dar. Yo les estoy dando este truquito después ustedes saben lo que quieran. Son pequeños consejitos tontos que le doy que capaz que les puede servir. No sé. Pero bueno, es mi intención. Ayudar, ayudar. Como siempre. Eh, bueno, acá vuelvo porque veo que están... Todos muy estáticos. se quedan todos muy parados Tirándole a los que están ahí Pero como están con ellos y no están conmigo No están con nosotros, entonces hay que aprovechar eso Lateral no lo penetro, ahora sí lo penetro Autopuntado y me rajo porque me estaba apuntando el, el americano, el pesado americano El Chrysler me estaba apuntando así que adiós. No me quiero comer ese tiro, no tengo por qué comérmelo Así que me voy tranquilo bueno, acá huimos, seguimos retrocediendo. Fíjense que las hordas todavía no están llegando. Yo no estoy espoteado ahí, pero igualmente así y todo decido seguir retrocediendo hasta una posición segura. No es que me quedo ahí tirando. Bien. Lo que interpreté es que una posición segura era... Bueno, acá me la jugué, quise a ver si podía estrepar para disparar y volver. Tipo, hacer un tirito, dos tiritos y irme para atrás. No se puede trepar ahí. porque alguna vez tienen ganas de subir. No se va a poder. Bueno, acá avanzamos. Me mando... Me co Tenía hambre, me comí la pared. despacio paso, ya que estaba. Bueno, y ahí volvemos. Y nos ubicamos como para poder invocar algún tirito, si es posible. Pero en una segunda línea. Fíjense que primero... Está ahí el guanzú Ahí pasó el in -in Panzer Ahí le damos al carnarro que nos tiene de costado. Lo tenemos mejor dicho de costado. Pegamos un tirito y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. El Lorraine 40T estoy casi seguro que va a venir por mí, me parece. No, manzana que no va a venir por mí. Hola. Me... Bueno, esto es otra cosa interesante. No esto que acabo de hacer que es comerme el cartel. Que es que voy mirando hacia él y voy cubriéndome siempre con las cajas estas. No es que salgo de las cajas, ¿entendés? O sea, voy siempre mirando para atrás Y eh, cubriéndome con la caja, ¿ves? Para que él no me pueda disparar Ahí intenta, pero se apura lo, lo, lo traje a mi trampa, digamos Sabía que no me iba a poder invocar Porque no iba a tener tiempo de apuntar eh, Salvo que sea un jugador muy experimentado Que por así me podría haber invocado Pero no era el caso Así que bueno eh, aprovechamos eso y nos vamos ya directamente a eh, recargar las municiones Porque estábamos muy cortitos ya Quedó como nuevo, nos dice ahí el comandante Apuro esta parte ¿Y a dónde voy? Yo sé que lo voy a espotear porque soy un ligero y él es un mediano Y además él me estaba buscando Entonces, ¿qué hago? Yo tengo más visión que él, lo voy a buscar yo ¿Quién aparece ahí? El señor Chrysler, el señor Suriel Aguilar Va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar Decide no avanzar Y me engarca la idea Pero Si te vas a quedar ahí Yo tiro un poquito para atrás Porque estoy casi seguro que te va a retroceder Hago un tiro Como para que él sepa Que estoy ahí Y lo hago retroceder Y eh, Caen arriba del techo Malísima mi, mi, mi, mi artillería Fue pésima Pero bueno La intención era buena Lo que no fue buena Fue eh, el hecho de invocarla no terminé de recargar a tiempo. Si no, se le embocaba de una. Olvídate, decido avanzar. No me acuerdo bien qué es lo que pasa, pero cuando veo que eh, matan al KB4, creo que lo más inteligente sería si se puede pegar un tirito por acá. Recargamos rápido. Se nos va, chau. Yo te diría Nando. No me acuerdo bien lo que pasó. Pero me recomendaría a mí mismo que me vaya de ahí. Porque se vienen todos. ¡Uf! ¡Uf! ¡El Scorpion G! ¡Olé! ¡Ole, Scorpion G! Y zafamos del Scorpion G entonces. Y nos vamos a la mirada Porque nos van a hacer pollo acá. Estamos en el horno. Si no nos vamos, nos hacen recontra pollo. Así que bueno. Vamos a avanzar esto un poquito. Fíjate que me quedo. Me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo. Porque sé que va a venir el Escorpión. Lo olfateo, lo... Lo siento al Scorpion acá cerca mío Entonces agarro y decido eh... Pudimos retirarnos con éxito. Sé que está ahí Sé que estás ahí Escorpión de mi vida Pensé que iba a poder penetrar Porque algunas casitas así son penetrables eh, Cuando tiras a P o a PCR Si tiras explosiva no Porque golpeas sobre el chapón Y no vas a poder eh, tener éxito Trato de correrme un poquito ¿Ves que le apunto a la casa? Y le entran ahí está ves cuando vos tenés eh, obstáculos que son destruibles o de, ¿sí? que se pueden destruir digamos como estas casitas así o las casas de madera vos tirale que va, va a pasar igual segundo tiro que le invocamos tercer tiro que le invocamos cuarto tiro que le invocamos y en cuanto veo que me empieza a spotear eh, no empiezo, empieza a girar la torreta hacia mí o el cañón hacia mí me las pico me voy me como la cosa de paso. Y nos vemos en Disney. Adiós. Bueno, acá decido hacer siempre la misma estrategia. Que tal vez les puede servir. Está buena. A mí me gusta hacer eso. Me reacomodo acá. Y esperamos que vengan de vuelta. Eh, ¿Cuánto vamos? 5100 de daño. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Y acá va a pasar alguno seguro. Es un defender es todo un tema es muy difícil de penetrar para nosotros ahí me asomo lo podemos detectar de vuelta eh, es es ahí le entramos segundo tiro que le embocamos y ahí hay como una lomita una montañita y ahí ya no lo veo ahí se me muestra la vuelta y se me despinta todo el tiempo entonces estamos complicados eh, bueno avanzo ahí tenemos al t28 que le metemos un tirito. Dos tiritos. 162, 323 de daño le hicimos. fíjense si tuviéramos 5 o 6 proyectiles. O recargáramos más rápido. Sería un desastre. Un matadero este. Este cañón. Bueno, ahí pasa nuestro amigo el Scorpion, que ya aparentemente está reparado. No lo, no lo tengo. Ves que. Ah, a ver, a ver. Ahora sí te tengo un hito ahí. Eso. Gracias, amiguito. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Que también es un desfile. Esto es Jordana. Un tiro por acá. Y ahí ya vuelve a subir. O sea, fíjense que metimos un tirito a cada uno. Le metimos dos al T28. ¡Ay! Hola, Scorpion, ¿qué tal? No sé. Mágicamente lo pierdo. Pero en esta no lo perdemos. Así que veo que el 416 está por ahí. Espero. Mmm, bajo para que no me pueda detectar. Entonces, ahí sí. Voy a ver si lo puedo, eh, si le puedo tirar alguno más. Dicho sea de paso, ¿qué tal, querido? Le envoco un tiro seguro porque después eh, en los resultados vamos a ver que hay un par de tiros más. No sería recomendable tirarle ahí abajo. Esta naranja es es muy difícil. Fíjate ni de costado le entro a de este a veces. Es, es, es un cañón bastante malo este. Eh. No, no quiere penetrar. Mira mirá, no le puedo entrar ningún lado. Chau. El 4 de 16... Nos tiró explosiva Se pensó que iban a hacer mucho más daño Lo lamento por ti Esto no es un EBR Esto es un AMX 12T Así que bueno, ahí me están tirando Me como como siempre Vengo con hambre Entonces me agarro y me como el de El EBR sí que me saca Porque tiene 75 de penetración con explosiva Si no mal recuerdo Y acá eh, Me trolea, me parece, si no mal recuerdo Mira la, la velocidad que tiene No sé se me... No qué onda Con mi cañón Que he dando vuelta ahí Y me mató Es una bestia el EBR no, no hay con qué darle Yo creo que es el mejor Son los mejores Acá en línea frente de frente No hay que El 75 STL es el mejor ligero que hay eh, Junto con el LT432 Para mí son Tremendos Son muy difíciles En el mano a mano Son muy difíciles de superar muy complicados esos tanques ¿viste? No, no. es que no le entras no le entras y te, te trolean permanentemente bueno eh, ahí sacamos el el Emil, 1951 lo tenemos de pulito nos tomamos el tiempo del mundo siempre le siempre digo lo mismo cuando tenés tiempo para disparar tómate el tiempo para disparar no te apresures no no no empieces a disparar loco así tranquilo tenés tiempo apunta bien un tiro, cerramos la artícula, segundo tiro, se me complica ese porque, porque lo tengo angulado, lo anguló bien, perfecto, por él, muy bien, listo, cambiamos de objetivo, se le vamos al STA, que estaba de costado, y es más sencillo, y hacemos daño igual, bueno, eh, acá estamos complicados, estamos en una zona abierta, quedamos eh, muy expuestos. Me hago el que la apunto como para que se asuste y se vaya para atrás. Pero en realidad ya estaba descargado. Eh, me la jugué, me la jugué, me salió bien. El Chrysler K me la pone de costadete. que Está allá atrás de los árboles, ya sabemos que está ahí. Pero bueno. Eh, vamos a darle un poquito de Velocity. Porque si no es muy larga y muy tediosa, si la partida. Eh, ahí está nuestro querido Chrysler. En la torreta no le vamos a hacer nada, pero... A este si sí le hacemos algo. Y no es el cable el que nos pega, sino el STA, el ORAY 40T que están todos allá cambiando Por lo menos a vos te invoco un tirito. <risa> es como el tipo manotazo de O que sea, te mete un tiro a vos, ya está. Que sea lo que sea. Eh, no, no estuvo mal. Eh, estu o sea, estuve mal en el sentido de haberme quedado vendido en la mitad de la nada. Pero bueno, lo que pasa es que yo no sabía qué es lo que había más allá. Eh, en, la, en la lejanía, digamos. Y no tenía nadie que me, que me diera visión delante de mí. Eh, bueno, ahí adelanto un poco. Bueno, ahí estamos en velocidad real. Apenas salgo con el IS-6. Eh, ya empezamos. Salgo en 40T allá atrás. O sea, no, no puedo hacer nada. Fíjate está el IS-3 allá atrás. Como siempre comiéndome cosas para variar, porque me encanta llevarme puesto todo. Eh, ¿Y por qué saqué el pesado y venía sacando el ligero? Bueno, porque durante toda la partida me gusta moverme en la medida de lo posible. Eh, y ahora interpreto que hay que defender porque ya estamos en la zona de defensa de los, de los cañones que hay que defender. De los objetivos, ¿no? Bueno, entonces, como hay que defender los objetivos, saco un tanque de defensa, un tanque que recarga en unos 9 segundos y 26, pero pega eh, unos 400, 390, pero más o menos pega unos 400, y tiene buen blindaje, con lo cual podemos llegar a rebotar, podemos tener algún tipo de chance de, de que no nos entren todos los tiros, eh, y mal por mí porque me quedo quieto nuevamente cuando estoy despoteado. lo que pasa es que quiero ver, tener un poco de conciencia de lo que está pasando Conciencia situacional Al TC5 yo creo que Ni me gasto en tirarle, ni lo miro Porque sé que no lo voy a penetrar Con un con un IS-6 No le voy a penetrar Y menos a esa distancia Olvídate Bueno, pero acá sí eh, El T44 Que está ahí eh, Nosotros tenemos que defender el objetivo Pensé que iba a venir Trato de acomodarme un poquito más Mal tiro por mí, mal tiro Me apuré, me apuré es así. Tenemos un tanque peligroso. Adelante. Un 40T. Es un autocargador. Eh, es complicado. Es complicado porque te puede descargar los tiros. Se va y vos te vas revendido en el medio de la nada. Ahí pasa uno rápido. Mm, mal por el ligerillo. Se comió unos 400. Y está todo roto. La verdad es que mucho no me interesaba matarlo. Prefiero bajar. Antes que meterle 18 de daño. Yo pienso así. Antes que meterle 18 de daño acá. Prefiero meterle los eh, 400 de daño a, eh, al T-44. A ver, piensen también que estoy casi solo. para dejarme ver una cosa. A ver, Con quién estoy acá. Bueno, están todos atrás mío. El Progetto, el T-44 murió. El Lowe, el Lowe ya no tiene vida. Estaba atrás mío y no, no tiene vida. El T-28 están llegando todos. O sea, yo estoy como punta de lanza, ¿bien? Esperamos a cerrar retícula. Tranquilos. Y ahí le mandamos mecha. Y lamentablemente ha sido derrota. Ha sido una derrota eh, técnica. No hemos podido defender los objetivos, lamentablemente. Mirá el bombazo que le mandaron ahí. Como siempre, abajo en el logo en la panza le va a entrar seguro. Eh, este logo no debe mostrar la pancita porque está en el horno. Mirá, ¿ves? fíjate que todos hacen algo mundo abajo. Así que, bueno, amigos, eh, vamos a pasar a los resultadetes que vamos a ver más, eh, de manera más concreta, más eh, tangible qué fue lo que hicimos. Fue una derrota. Hicimos eh, 9.348 de daño. Nos hemos llevado a 4. 22 daños críticos. 604 de asistencia. Y el uso de blindaje fue de 7.30. Y hemos detectado uno. Bueno, acá la cuestión, el kit de la cuestión es eh, que uno me puede llegar a, a decir Bueno, pero mira, jugaste con ligeros y tenés 604 de asistencia Bueno, pero lo compenso con el daño O sea, yo creo que lo compenso con el daño Uno tiene que ayudar al equipo de la manera que sea En el caso, cuando yo no estaba spoteando Había otros ligeros que lo hacían por mí A veces no tiene sentido eh, Tener solamente el ligero para que vayamos 5 a spotear Si tenés 5 para spotear, que spoteen 4 Y yo me puedo quedar en la segunda línea tirando atrás Ahora, si no hay ligeros para spotear en una zona abierta, bueno, ahí sí tenés que ocupar ese rol de eh, dar visión a los compañeros porque para eso están los ligeros. Pero eh, esta fue una partida. Una partida distinta. Digamos, trato de mostrar lo que es un espoteo. Un no, no, no un spoteo, un sino trato de jugar en una segunda línea más defensivo. Y. y trato de hacer, eh, de hacer daño. Como para poder ayudar al equipo, obviamente a ganar, pero bueno, no, no sé. Somos 30 tipos, no depende de mí solo, por supuesto. Bueno, y acá tenemos eh, los, los daños. Ah, mira, terminé primero el daño. La verdad que ni, ni sabía, no, no le doy mucho, bolero. Me fijo el daño después al final de la partida, pero a veces. A veces salen partidas buenas, a veces la otra. Por ejemplo, hoy jugué una y hice 4700 de daño. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así son partidas y hay partidas después iba a estar subiendo otras si a ustedes les interesa si veo que el video tiene buena recepción si veo que tiene muchos likes muchos comentarios y demás les interesa que siga subiendo este tipo de videos eh, pero más que nada no, no, no siempre con el tema del daño sino con el tema de la movilidad y de cómo posicionarse en algunos lados como para poder hacer una buena una partidita resultona ¿no? esas que, que te vas contento digamos no hace falta terminar primero en daño ni mucho menos pero sí por lo menos Hacer un daño aceptable. Yo no puedo poner los parámetros de qué es un daño aceptable y qué no es un daño aceptable. Cada uno tiene su propia forma de jugar y su... Digamos, y su... Y su habilidad, por decirlo así. O sea, yo pienso que 9300 para mí es una partida buena. Y capaz que para el rival que hizo 12700, todas las partidas hace 12700. Y cuando hace 9300 es un desastre. Bueno, no lo sé. Cada uno sabrá lo que tiene en su haber, su habilidad y cómo manejarse. Eh, además piensen que es un mapa nuevo, o sea, hay que acostumbrarse. Aunque también he salido en varias partidas en el mapa viejo. En el mapa viejo también salimos. Pero bueno amigos, eh, básicamente esto ha sido el videito de hoy. No quiero hacerlo mucho más largo porque si no va a ser eterno. Ya van casi 27 minutos. Eh, así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo apoyen el video, que lo compartan, denle like, suscríbanse al canal, síganme en Twitch, en las redes sociales y en todos lados. Y nos veremos en la próxima. Chau chau.